Dueto de Antaño Dueto de Antaño es un grupo colombiano de serenata y música andina. Compuesto por los cantantes y guitarristas Camilo Arturo García Bustamante y Ramón Carasquilla, durante varios decenios permanecieron juntos simbolizando la clásica serenata que por muchos años se acostumbró en Medellín. formado en marzo de 1941 por Camilo García, nacido en Amalfi, Antioquia, el 6 de mayo de 1910 y por Ramón Carrasquilla, nacido en Sopetrán, Antioquia, el 12 de noviembre de 1912. Camilo y Ramón se destacaron por ser músicos, maestros y por trabajar en la política. Además, ambos eran genios de la música que sobre salieron como cantantes, guitarristas y Camilo como compositor. Fueron ganadores de los cuatro máximos galardones que otorga el país a un músico que fueron la estrella de Antioquia, el hacha de oro, la orden de la orquídea y la cruz de Boyacá. Cuando el diotro de Antaño celebró sus 40 años de vida artística, el 18 de marzo de 1981, en el Teatro Pablo Todo Uribe fueron recibidos por una prolongadísima ovación, la que ellos respondieron levantando sus guitarras o ramón las manos, porque no interpretaba ningún instrumento. Fue tan larga la ovación que cansados tuvieron que bajar sus manos para volver a levantarlas. El debut del dueto de antaño. Don Camilo García se unió a Ramón Emilio Carrasquilla Peña el 14 de marzo de 1941 para fundar el irreemplazable dueto de antaño que tuvo vida artística en el escenario nacional hasta la muerte de Ramón, la primera voz del dueto el 7 de junio de 1982. El maestro Camilo fue la segunda voz del dueto e interpretaba la guitarra marcante. El debut del dueto de antaño se detuvo en la emisora Radio Córdoba, de propiedad de Don Próspero Aguirre, situada en la carrera Junín, frente a donde estaba situado el Club Unión y Contiguo, al lugar de que hoy ocupa el Astor. Esa misma noche, acompañados por el conjunto López y la gritada de Camilo, el dueto de antaño debutó oficialmente interpretando mis flores negras, venenosa y nube pasajera. Ocho días después se volvieron a presentar en sociedad la misma emisora. Ese día llegaron con el nombre de dueto antañón. Y don Luis Pareja Ruiz, el padre del periodista y amigo Rodrigo Pareja, les cuestionó el nombre y les sugirió el de dueto de antaño que perduró por muchos años interpretando a los aires colombianos y de América Latina para deleite de sus admiradores. Cabe destacar, mis flores negras, es un poema del colombiano Julio Flores, una bella melodía interpretada por el dueto de antaño. Camilo García Bustamante nació en 1910 en Amalfi, Antioquia, a los 11 años se trasladó a Medellín. En esa ciudad combinó su actividad musical con la de maestro de escuela por más de 30 años. Fue un prolífico y precoz compositor con aproximadamente 600 obras, siendo la primera de ellas el conocido bambuco Corote de Flores Mi Montañera compuesta cuando apenas tenía 8 años de edad. Nació en Amalfi, en el hogar constituido por Frutoso García y Teresa Bustamante. La vena musical la heredó de su padre, quien con su hermano conformó el dueto de los hermanos García, que amenizó las noches bohemias del nordeste antioqueño, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A los siete años cogió por primera vez una guitarra a la que ese mismo día le sacó la melodía del coro del himno nacional. Cuando le dieron sus dotes contó en un principio con el respaldo familiar para aprender a tocar este instrumento. Días más tarde su señor padre le prohibió su uso y aprendizaje por temor a que no estudiara y terminara como un bohemio. No obstante, a los 11 años don Camilo García era un docto en el manejo de la guitarra. 11 años de edad tenía cuando me vi en la necesidad de abandonar el hogar paterno. Una mañana de un día cualquiera del año 1921, con dos centavos en el bolsillo y con lo que tenía puesto como equipaje, salí del pueblo y por los lados del chancudo, sin saber para dónde me dirigía, caminé por el sendero que conduce a la estación Porcésito del ferrocarril de Antioquia, pidiendo como por Diosero, cantando en las posadas del camino, fue una odisea que no quisiera recordar, pero que afianzó mi carácter y mi personalidad. Ocho días después pues, llegaba a Medellín. Entrevista conseguía a Don Carlos C. Serna y publicada en su libro El Dueto de Antaño, su vida y sus obra. Inicialmente, el compositor se consiguió los primeros pesos para subsistir en Medellín, haciendo mandados en Guayaquil y cargando las maletas de los viajeros del tren. Luego alquila una pieza por los lados de la toma y cerca consigue trabajo en la empresa Colteger, donde labora tres años, hasta la edad de los 15. Durante esta época recibe educación en la Remington sobre Contabilidad y Mecanografía y en la Escuela de Bellas Artes sobre Solfeo. Una enfermedad de su señora madre lo obliga a renunciar y a viajar nuevamente a Malfi, donde se encuentra con la desagradable sorpresa de su padre viajero en busca de trabajo y fortuna. Sobre los hombros del niño Camilo quedaron su madre y ocho hermanitos menores. En la banda municipal aprendió a tocar clarinete y perfeccionó sustancialmente su manejo de guitarra. varios bueno, amigos, creó un quinteto musical que se componía de clarinete, trompeta, lira, triple y guitarra. Fue verdaderamente el inicio de su carrera musical. Entre 1925 y 1929 le tocó desempeñar trabajos muy duros. Aprendió a pegar ladrillo en las construcciones, a empedrar, a hacer tapias de pisón, a emboñigar, a decorar con el hisopo, y cal las casas, entre otras cosas. Luego valida su bachillerato, es vinculado al departamento como educador en la vera El tigre De allí pasó a la escuela urbana de su pueblo natal, y después de seis años entró uno y otro lugar, es trasladado a la ciudad de Medellín a laborar en la escuela Joaquín Antonio Uribe. Treinta y tres años después, en 1962, renuncia para obtener su jubilación. Su labor como cantante la inició como solista en la emisora Ecos de la Montaña. Luego conformó el dueto incógnito, más tarde el dueto rival, con Alfredo Pérez, de quien se separó en 1939 para formar un dueto mixto con Chava Rubio llamado García y Rubio, que duró hasta marzo de 1941, cuando el 14 de ese mes y año se une a Ramón Emilio Carrasquilla Peña para quedar... El irreemplazable dueto de antaño que permaneció en el escenario nacional hasta la muerte de Ramón el 7 de junio de 1982. Se casó con doña Teresita Martínez, hogar donde nacieron Jaime, William, Nelly, Emilce, Byron, Miriam, Dalia, Giovanni y Elkin. Sin embargo, también mantuvo una larga relación con la señora Carlina Correa, de la cual nacieron cuatro hijas, Dani, Lida, Beatriz y Yolima. El maestro, salvo que tuviera compromisos artísticos fuera de Medellín, no faltaba ningún domingo a las 10 de la mañana en el restaurante Doña María Hoy Pasaje Unión, situado en la carrera Junín, casi al frente de donde funcionó Radio Córdoba, lugar donde se conformó el dueto de antaño y lo hacía para leer los periódicos locales y nacionales y resolver los crucigramas de los mismos. El día que murió su compañero de dueto, el 7 de junio de 1982, se creyó que Camilo García no se respondría del duro golpe máximo que ya tenía 72 años. Su amor por la música pudo más y con Darío Miranda conformó el dueto del pasado, con una prolongación del dueto de antaño. El maestro Camilo García finalmente falleció el 19 de enero de 1993, después de toda una vida entregada a la música y a la educación, dos nobles profesiones que le han dado un lugar en la historia y en el corazón de los colombianos. Ramón Carosquilla Peña nació en Sopetrán, Antioquia, en 1912, en el Conservatorio Nacional de Bogotá, estudió canto y más tarde se desempeñó como corista de la Iglesia de la Candelaria de Medellín. Fue además maestro de escuela y fue político de su pueblo. Formó durante muchos años con Camilo García el dueto de antaño, uno de los más consagrados duetos de la historia musical colombiana. Ramón murió en Medellín el 7 de junio de 1982. Composiciones, ciento de pasillos, bambucos, valses, corridos, tangos y varios géneros musicales tienen su música. Cerca de 500 canciones inéditas que nadie ha escuchado. el dueto de antaño al lado de Odulio y Julián Espinosa y Bedoya, Garzón y Collasos y otros duetos y solistas, artistas, fundadores de la empresa Sonoluz Luz a finales del año 1949. Arnulfo Baena Pineda Don Arnulfo, quien fuera el guitarrista estrella del dueto de antaño, acompañó a Ramón Carrasquilla y a Camilo García durante 15 años, entre 1947 y 1962. Luego, a la muerte de Ramón Carrasquilla, estuvo durante 10 años con Darío Miranda y Camilo García, el dueto del pasado, que fue una especie de prolongación del dueto de antaño. Baena Pineda había nacido en Sopetrán. Igualmente la tierra natal de la primera voz del dueto de antaño, don Ramón Emilio Carrasquilla Peña, el 8 de junio de 1926. La muerte le llegó después de cumplir 81 años de edad. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.